Carlos de mesagráfica.cl y hoy me encuentro con el equipo de revista Prismática. Hola, un nuevo medio de ilustración y arte emergente chileno y queremos conversar con ellos para que nos expliquen de qué se trata su proyecto. Chiquillos, muchas gracias por estar acá en este video. Sí, gracias. gracias, gracias, gracias, Y queremos que nos expliquen de qué se trata Prismática. Eh, bueno, Prismática es una revista o más bien una publicación que nosotros como ilustradores se nos ocurrió hacer para hablar sobre nuestro oficio y también sobre el oficio de nuestros compañeros, un poco como una plataforma donde podamos dar a conocer el trabajo chileno, el trabajo internacional, pero todo en torno al maravilloso oficio de la ilustración. ¿Y cómo surgió la idea de la revista? El proceso siempre estuvo acompañado de esta idea de que nosotros no somos artistas a tiempo completo, no somos como ilustradores a tiempo completo, sino que... Eh, venimos de diferentes mundos, del diseño, la psicología, el derecho, la dramaturgia. Y la idea es que entendemos esto de que el, el arte no es patrimonio de ciertas personas en específico, no, no es primero el arte, es el patrimonio de todos los que quieran formar parte del proceso creativo. Y por eso decidimos armar este espacio justamente con la idea de ofrecer oportunidades de difusión eh, a las personas que están no tan dentro del circuito de los más reconocidos y en ese mismo proceso también afirmaron nosotros como culturas culturales. Nuestra idea es actualmente no solamente tener una revista, sino ojalá llegar a tener una editorial. Ese es como la, el, el fin último de nuestro trabajo. Ya, ¿Y cómo va a funcionar Prismática? ¿Va a ser en papel? ¿Va a ser online? ¿Eh, ¿Cuántos números van a salir al año? ¿Cómo va a ser eso? Eh, bueno, primaria va a funcionar dentro de varias plataformas, la verdad, o sea, por un lado vamos a tener un sitio, su, su propio sitio web, donde van a estar publicados tanto lo, las colaboraciones que vamos a tener de distintos artistas durante... A través del tiempo, entrevistas, artículos. Queremos abarcar la mayor cantidad de redes sociales que son las que la gente Exacto. tiene más accesibilidad. Eh, a va haber un, un compilado de MISU todos los meses de la revista también. Yeah. va a ser sí. mensual la revista. La revista sí. va a ser mensual con un, tema, con un tema por mes. Por ejemplo, inauguramos con el tema de Fancine, que creo que es como una, una, un poco una analogía de lo que estamos haciendo nosotros también. Este Vamos a seguir como cada mes con un tema distinto, eh, haciendo convocatorias abiertas para todos los ilustradores que quieran participar. Chile y el mundo de lo mismo, que más de su trabajo participa. Ya, ah, vamos a un resumen entonces. Prismática es una revista online mensual, mensual de convocatoria abierta con temática que va cambiando cada mes y va a estar abierta como a chilenos y a extranjeros. Extranjero. De hecho eso es súper importante porque bueno, nosotros queríamos potenciar el tema de la ilustración nacional, pero también al menos en lo personal creo que todos están de acuerdo, hay un tema de la ilustración como sudamericana, latinoamericana. Claro. Sí. y con los que hemos ya tenido eh, no sé, el placer de poder contactar o hacernos amigos por medio de las redes sociales también. Claro. Entonces, ¿cómo no abrir la convocatoria a ellos también? Antes que decía, yo te decía con, con respecto a, a tener como cable a tierra siempre ilustración, pero abrir nuestra, nuestras temáticas mensuales a otras cosas que están haciendo los diseñadores gráficos, los ilustradores, que es la cerámica, eh, la ilustración textil el cartel de autor, los murales, el lettering. Entonces hay un montón de cosas que los mismos, sobre todo los, los niños, los, los cabros, jóvenes, <ríe> <Como nosotros. ríe> cabros jóvenes como nosotros, están como eh, redescubriendo, reinventando. Entonces eh, queremos que todo eso quepa en el ¿Y cuándo va a ser entonces el lanzamiento de la revista? El lanzamiento es el viernes 11 de la en el café literario de Barrio Amnacena, yeah. eh, de Parque Vamos y vamos a tener pelado, te helado. Y vamos a tener dos fanzines. Cositas Para enseñar a mar el fanzine. <risa> y vamos a tener regalos y sorpresas aseguradas. También vamos a tener una mesa de diálogo con Shoemakers, con la Isabel Molina de Pro y con. <risa> <risa> Sí, Entonces, muchas ¿tú gracias. ¿tú y una pequeña exposición de las mejores colaboraciones sí. como que Vamos a tratar de amarrar vínculos, aprender cosas todos juntos, eh, mostrar un poco cuál es el desarrollo de la revista y además para dar alguna sorpresa que todavía no he pero que van vale, a ahí. Chiquillos, mucho éxito y felicitaciones. que ah, vaya muy bien, muy pues, bien la suerte, ah, ah, ah, Muchas gracias. Y muchas gracias por estar en mesa de la Gracias. Gracias, cariño, gracias bueno. a ti y vayan, uh, va a estar gracias. terrible bueno. <risa> gratis, esta ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¿Qué les pareció la propuesta de la revista Prismática? Pueden dejar todos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse de, en nuestro canal de Mesa Gráfica. Y también les a dejar todos los links de sus redes sociales acá abajo en la caja de descripción. Dale like a Prismática. Tu revista mágica. Ah, tu revista mágica. <risa> ¡No! No, es tu. Ah, la no, verdad. Ah, verdad. Me gusta en abstracto, revista mágica. Ah, perfecto. Bueno, es. Revista mágica.